Mi identidad digital. Dispuesto a actuar armado con mi celular. Me basta tocar para alcanzar el cliente que me ha de ordenar. Siempre listo, eternamente dispuesto. Allá voy, no andando, pedaleando libre, picando en punta, armando mi propia ruta. He alcanzado al fin mi identidad, rapitendero. Aunque alguien me advierte que Tenebro Agente usa y abusa de mi digital identidad. Cue to create a spectra,